Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, miércoles 12 de junio del 2019. Llegamos a la mitad de la semana laboral. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos estar en sus hogares y compartir el contenido de hoy en materia de noticias, análisis, comentarios, entrevistas en todo el acontecer local, nacional e internacional. Y hoy estaremos hablando acerca de la oposición de los regidores a la construcción de un parqueo al lado del ayuntamiento. Oiga eso, señores. Oiga que se oponen estos muchachos. También estaremos hablando de la opinión de la ciudadanía acerca de la seguridad ciudadana y también los ciudadanos Bien favorable que se lea la Biblia... ...en los planteles escolares... ...todo esto y más... ...le tendremos aquí en de mañana... ...gracias a Telenor Canal 10... ...que nos une... ...para todo el nordeste... ...desde la provincia de Hermanas Mirabal... ...la provincia de las heroínas... ...hasta Samaná... ...la provincia de las playas blancas... ...la ballena jorobada y el mármol... ...también el canal 14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 Yo soy Fulvio Oreña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos compartiendo todo el contenido de, de mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy las condiciones climáticas estarán estables, buen tiempo, poca posibilidad de lluvia, poca humedad, por lo que se pueden hacer todas las actividades que usted desee al aire libre, estos vientos están trayendo también mucho calor para el día de hoy y el sistema de alta presión que está en el Atlántico reduce las posibilidades de lluvia. Para mitigar las altas temperaturas ingiera suficiente líquido, no se exponga a los rayos del sol en las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde, y cuide bien su salud, vistas, ropa ligeras y de colores claros Esto es el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, para el día de hoy Darle la bienvenida, que ya está con nosotros nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio, buenos días amables televidentes Yo agradecido de Dios porque nos permite la luz de este nuevo día Hermoso día Francis Hermoso, como todos los días y que nos dé la inteligencia para tomar mejores decisiones y también para entender la cotidianidad de nuestros días de forma individual. Tu vida, tu día, mi día, el de Fulvio. Y hoy, Francia, algo especial. ¿Cuál? Hoy se celebra. Sí. No se celebra, sino que se conmemora. Es una conmemoración, ¿verdad? El Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Excelente. Para cuidar a nuestros niños. Así es. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 de la mañana por este, su canal 10 de Telenor, su programa de mañana. Muy agradecido de las personas que en el día de ayer nos encontrábamos en algunos lugares y decía, veo su programa, me gustan los análisis. Pues nosotros tenemos ese contenido siempre para ustedes. Eh, en el día de hoy, el programa establecido como tema inicial construcción de parqueo al lado del ayuntamiento los regidores de san francisco de macorís han motivado la paralización de dicho parqueo alegando que no se han entregado los supuestos planos del mismo ahí tenemos una visual de lo que es el parqueo que se estaría instalando al lado del ayuntamiento. Es preciso señalar que el urbanismo en San Francisco de Macorís intentado, de la mano de ingenieros y arquitectos y de la administración local, ha sufrido trastornos a través del tiempo, conocido por mí, criticado por mí, Francis Rodríguez, de forma responsable, quien en más de una ocasión, mientras fui regidor, enfrenté la entrega de planificación, planos de infraestructura y tengo una visión clara de la responsabilidad que tiene el municipio, sobre todo en ámbito de construcción y la planeografía urbana, pero también tiene que tener el concurso del Consejo de Regidores, que en su gran mayoría no somos ingenieros y desconocemos, porque no muchos se aplican para conocer de qué trata la Ley 100, 675 sobre Planeamiento Urbano, sus modificaciones, la 6233, y en definitiva todas las modificaciones. No todo regidor se ocupa de, de dedicarle dos minutos siquiera diario a la lectura de un texto que procura decirle al poder político cuáles son sus facultades y cuáles son sus responsabilidades. Ahora yo me pregunto, ¿se hace necesario dedicar algunos solares de la ciudad a la actividad de parqueo? Yo me lo pregunto. Buena pregunta, Francis. Porque de ahí depende que personas que no somos ingenieros, que no somos arquitectos, que no somos, nos estemos inmiscuyendo por lo menos con la lógica de la necesidad de tener un parqueo. Claro. Cuando tú tomas en cuenta que yo no soy ingeniero, pero tengo que tomar una decisión frente a una necesidad o frente a una propuesta como esta de parqueo, Siempre hemos tenido la idea de que si no es el ayuntamiento, por lo menos el sector privado, procure ofertar, no un carwash, no un carwash, porque si a mí me dicen que ahí va un carwash, yo me opongo. ¿Verdad? Porque un carwash no ofrece las virtudes que ofrecería un parqueo en estos momentos donde el centro de la ciudad no tiene parqueo. Y la misma irresponsabilidad de regidores de mi época, de, del tiempo que nosotros fuimos regidores, irresponsablemente se aprobaron edificios. grandísimos Al lado del ayuntamiento y frente con pírricos parqueos, de los cuales yo critiqué y soy responsable, y lo saben. Mira, sabe. Ahora, cuando se habla de una necesidad de parqueo en San Francisco de Macorís, creo que el regidor, que aunque no sea ingeniero, aunque no sea arquitecto, debe procurar propiciar parqueos con un carácter organizacional que permita descongestionar las vías públicas municipales. Mira, Francis, y amigos televidentes, San Francisco de Macorís adolece de parqueo. Hay una falta grave, como bien tú lo dices, de falta de parqueo. Y de planificación de la ciudad. Y de planificación de la ciudad. Hay una escasez de parqueo. Usted puede ir a cualquier hora en San Francisco de Macorís, en horario de trabajo. Un fiasco. Y usted no encuentra dónde parquearse. Usted tiene que buscársela de las mil maneras para poderse parquear. Y no encuentra. Es difícil, es difícil. Y lo primero es que ese solar, al lado del ayuntamiento, los regidores lo prefieren lleno de hierba a que esté así. El plano, yo lo que creo que es una gana de joder... Unas ganas de joder. Yo no veo la infraestructura que se va a plantar el ahí. Plano en el plano para ese parqueo, una hoja en blanco con un cuadrado en el centro. Ese es el plano de ese parqueo. Y rayita que divida los parques. Ese es el plano que ni siquiera rayita va a tener, porque eso es con gravilla, Francis. Eso no va a tener nada de eso. Ese es el plano, una hoja en blanco con un cuadrado en el centro. <risa> es, es, eso es lo que ellos están alegando. Es ganas de joder. Primero, una ciudad que no tiene facilidades para el transeúnte. Después, algo que está ahí, que no estaba haciendo nada, y de pronto se y habilita... Y que no se va a construir nada. Y porque no va... fíjate una cosa, si hay una, algo que se tomó en cuenta aquella vez, cuando esa casa fue vendida, es una ordenanza que establece un límite de altura, sí. porque de lo contrario, el edificio emblemático del ayuntamiento, de la autoridad de la municipalidad, sí. quedaría atrapado sí, en una infraestructura que supere sí. su altura y ancho. Lo primero es que las anteriores administraciones debieron de haber comprado eso. ¿Cuántas veces no se lo dijimos a y no lo hizo, cuando valía 3 millones de pesos? Debieron de haberlo comprado. Pero no había visión. Pero, no, interés. Si hubiese sido para uno de ellos en ese momento, pues lo compran. Pero lo primero es que debieron de haberlo comprado para planificar el desarrollo y hacer ahí un parqueo u otra infraestructura de la ciudad, dirigida por el gobierno municipal de acuerdo a los nuevos tiempos. Eso es lo primero, debieron de haberlo comprado. Bueno, pues no lo hicieron. Y eso estuvo ahí afeando la ciudad, eso estaba afeando la ciudad totalmente. Ahí, no, ahí lo que había era criadero de alimañas y ratas y cucarachas. Eso era lo que había ahí. De pronto se habilita para un parqueo, pero un parqueo sin mayores tecnologías, simplemente una planeación del terreno, simplemente una adecuación sencilla. Se aplana el terreno, se le quitan los escombros y se le pone la gravilla. Ahora ellos se oponen a ese parqueo y el pretexto es que necesitan un plano, un plano. Bueno, pues hay que entregarle el plano, señores, a los regidores que se oponen a la construcción de ese parqueo que viene a solucionar uno de los problemas más serios en esa área, porque eso es una área crítica. Eso es una área tan crítica, tan crítica en asuntos de parqueo, que hay que parquearse cuatro y cinco esquinas cuando usted va a hacer alguna, alguna diligencia personal. Y los pocos parqueos que hay en el parque y cerca de las oficinas de la universidad y, y a los alrededores, lo tienen los taxistas, la mayoría de los taxistas tienen esos parqueos ellos. Y cuando hay un espacio para parquearse, entonces hay bucones, que usted tiene que parquearse ahí con, con los bucones y darle todo lo que usted eh, lleve en los bolsillos, porque si no le arman un pleito, le parten un vidrio, le rayan el vehículo o algo hacen. Entonces, es un área crítica y se presenta una solución. La solución de esa área crítica, bueno, vamos a habilitar este solar, vamos a aplanar o algo de gravilla y vamos a hacer un parqueo aquí. Un parqueo que cobre, porque es un bien que cobre y también que pague impuestos al ayuntamiento, pues eso está bien. Y está solucionando un problema. Ah, no. Ahora los regidores se oponen. Se oponen a que ese parque esté ahí porque no han presentado un plano. Bueno, que aparezca un ingeniero y le lleve el plano a los regidores. A ver qué otro pretexto encuentran. Porque parece que no están haciendo nada, parece que tienen tiempo de sobra, o parece que tienen ganas de joder, o parece que tienen cosas particulares. O tal vez lo querían para ellos y hacer ellos el parqueo, o tal vez sienten envidia y, y no quieren que, que, que lo haga otra gente, sino Mira. ellos. Pero, no, Mira. pero bueno, vamos a favorecer, amigos regidores, la solución a la problemática de la ciudad. Y si hay a alguien, algún eh, privado, lo que sea, que quiera favorecer a este problema tan serio de los parqueos, Facilítenle la cosa, facilítenlo, busquen las soluciones a los problemas de la ciudad Que son más importantes y están por encima de todas las demás pequeñeces que puedan existir Tenemos que tener una ciudad vivible, viable y es entre todos Pues yo le voy a poner la, la tapa al pomo Debieran los regidores y le propongo, le estoy dando una idea de establecer un reglamento a través de lo que ya tenemos como ley de movilidad, transporte y tránsito, que el ayuntamiento en esa ley tiene una principalía porque la misma ley procura de no tomar por sus propias manos el control total en los municipios, le dice al ayuntamiento, que es a través de una planificación del ayuntamiento, ¿qué está haciendo el Distrito Nacional? Para regular la movilidad pública y el tránsito urbano, se abocó a un reglamento que no existe aquí, en San Francisco de Macorís, para establecer parqueos. Claro. Es el propio ayuntamiento que claro. teniendo ahí un solar... Ha debido, porque lo hemos planificado en, con antaño, un parqueo municipal público que advergue ciertas oficinas y que tenga varios niveles por la calle Restauración frente a la Catedral. Que advergue oficinas y varios niveles. Ahora, el ayuntamiento no tiene Actualmente, un reglamento que planifique los estacionamientos en la ciudad de San Francisco de Macorís, donde se involucren la DGC, la ENTRAN, Departamento de Tránsito y la Alcaldía, con un proyecto de planificación de estacionamiento en la ciudad de San Francisco de Macorís. Porque cuando se trata de infraestructura, de sembrar varilla, de hacer una, una columna, se requiere del concurso de planeamiento urbano y no así de la sala. Porque son construcciones menores y a la vez están proyectadas, ...para una solución de un problema perentorio. Creo que se están ocupando... ...de las orillas... ...y no del contenido. Les propongo... Se gana de joder. Les propongo... ...que su nivel altruista... ...se inserte... ...en la procura... ...de facilitar y viabilizar... ...que todo aquel... ...que tenga una... ...un solar... Con, vocación, con cierto tamaño, porque hay solares que nada más caben siete carros y son municipales y el municipio, ojo, ojo, muchos solares municipales arrendados. ¿Usted sabe lo que dice la ley? Que el arrendatario debe construir su vivienda o, o local. El que no, cuando es solar solo, baldío, no está diseñado para parqueo, está con un propósito social. En cambio, este es privado, debiéramos de propiciar la construcción de parqueo bien organizado y que lo regule el ayuntamiento, claro que sí, porque el ayuntamiento tiene que regular. Ahora, yo le pregunto, ¿qué presentar en planeamiento urbano para abrir este solar, limpiarlo, tenerlo en condiciones? y procurar solucionar parte del problema de la ciudad, que entiendo, vuelvo y repito, deben abocarse a reglamentar los estacionamientos de San Francisco de Macorís y regular los mismos, pero con una ordenanza, con una resolución que indique cómo y que intervengan todos los sectores a producir, pongámonos a producir regidores en pos de la sociedad, no es lo que a mí me interesa. Y contribuyan y contribuyan a buscar la solución a una problemática seria, que es la problemática del parqueo, formada y hecha desde ahí mismo, en todas las gestiones. Por estar dando tiempo. permiso de construcciones sin, sin, sin parqueo. Hace tiempo. Y ahora que tienen la oportunidad de buscar soluciones, no lo quieren hacer. Yo me pregunto, ¿qué estarán pensando los regidores cada vez que, que presentan un proyecto de habitaciones de, de varios pisos sin parqueo? Que hay aquí en la ciudad, centros comerciales. Bueno, se eh... necesitan los parqueos. Yo creo que esta es una etapa interesante para que se aboquen a, a regularlo, porque tampoco se puede limitar lo que no está regulado. Así. La ley solo existe cuando ella es aplicable a una solución y porvenir de la sociedad. Motívense, motívense a buscar la solución, como a, lo hizo Santo Domingo a este asunto de parqueo y está facilitando. Tomen, tomen algunos ejemplos de otras ciudades, el Distrito Nacional y háganlo. Ese es su deber ante la sociedad de San Francisco. Y podemos discutir esto, porque a mí me interesa ayudar, más que criticar, pero sí. se están ocupando de lo que en verdad no le están dando la la, el enfoque que debiera de tener y sobre todo que viabiliza la vida en el entorno de las oficinas públicas y de las instituciones que están ahí bancarias, que hoy... La ciudad en sí misma no le puede ofrecer. ¿Por qué? Por la falta de, de, de, los mismos, de las mismas autoridades que no se ha planificado. Así es. A planificar. Con este comentario tan interesante sobre los parqueos en San Francisco. Y la necesidad de, de que los regidores se ocupen de producir de que que normas hacer. para establecer parqueo y para regular los parqueos en San Francisco. Mientras tanto, si no se tiene normativa es muy poco lo que ustedes tienen en la bola vámonos a una pausa y regresamos en breve con las noticias de Vladimir Paula no se la pierda esto es De Mañana Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana la verdad que me satisface eh, me satisfizo mucho este tema porque es algo que dentro de mis concepciones municipalistas debemos discutir como ciudadanos y sobre todo como autoridad municipal que debe proyectar la ciudad posible, ya que en el pasado no tuvimos la suficiente capacidad para establecer criterios en el casco urbano, en, el, en la ciudad de San Francisco de Macorís. Tenemos muchas normativas, porque de eso creo que fue uno de los, de los periodos de mayor laboriosidad, están ahí, la impronta están ahí. Lo que este periodo está dejando es mucho que desear, me refiero al ejercicio de los regidores que tienen la responsabilidad de la normativa de la ciudad, no de administrar en, en la ciudad. El fue muy pro, prolífero, normativo. No, no, no la de... Eh, ser regidor y ir allí a, a oponerse o a, o a estar a favor de cosas. Porque para eso hay que tener una alta consideración cuando usted va a levantar esa mano. Sí. Para eso hay que tener mucha conciencia. Sí. Ahí está comprometida su propio contenido mental referente a cualquier tema. Entonces, quiero decirle, que se requiere de evaluar el parqueo que actualmente tiene el ayuntamiento y se lo mando a decir al alcalde que erróneamente está buscando una especie de punto satélite para traer basura y llevarla al vertedero. Señor alcalde, está en la ciudad, eso es una inmundicia, eso es un, un área abierta ...que está siendo utilizada como parqueo... ...pero ahora mismo está en unas condiciones... ...de vertedero eh, satélite o improvisado... ...que lamentablemente usted tiene que hacer algo... ...rescatemos eso... ...el mal olor... ...la inmundicia que está despidiendo... ...a los que caminan por esa zona... ...a la catedral... ...a los que viven ahí... ...porque hay ahí personas que viven en el frente... ...todavía, aunque es comercial pero ahí hay seres humanos que reciben, cuando ya todo el mundo está tranquilo en su casa, las brisas cruzan. Eso hay que regular los regidores, organizar el parqueo del municipio o del ayuntamiento. Ocupémonos verdaderamente de lo que tenemos que hacer y regular los estacionamientos en San Francisco sería verdaderamente una gran obra. Porque si se facilita para que parqueo con vocación, para que solare con vocación para albergar vehículos en el día, eso es fantástico. No este, porque este es uno de los tantos que pueden haber en San Francisco de Macorís. Bueno, ya se escucha la música, Francis, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Adiós las gracias, Francis. Adiós las gracias, viendo que no están en nada. Pero de por Dios. Está Pero en otra cosa. Pero de por Dios. Estamos haciendo cosas productivas para nuestro pueblo. Cosas que van en crecimiento. Mira, conversaba yo aquí con nuestro coordinador Israel Fuentes, venezolano. Haciendo comparación, ¿verdad? Y él ilustrándonos de cómo es la Caracas. Que dice, me sorprende que aquí en este pueblo no hay parqueos. No solo ese, aquí se necesitan parqueos, parqueos, parqueos, parqueos. le de... dar un parque... las gracias. ¿Usted imagina un parqueo de varios niveles? Pero de por Dios, que, que todos anhelamos eso. Vamos, vamos a seguir haciendo cosas mejor, eh, positivas. ¿eh? Que vengan en beneficio de este municipio. Siempre. No, no, no vamos a querer eh, eh, mezclar una cosa con la otra Y siempre es regulado pero Vamos a hacer la normativa que pues nos claro. permita dar el paso para solución del parqueo Totalmente, totalmente, así mismo es Fulvio, hola Aquí estoy hermano, desesperado, esperando tus noticias pero te vas. No me puedo ir sin ah, ella Ah, bueno, si no te vas, no entonces Vamos arriba de inmediato, Fulvio en el ámbito internacional, Hong Kong paralizado por protestas contra ley de extradición a China. Las autoridades de Hong Kong aplazaron hoy el examen de un controvertido proyecto de ley para autorizar las extradiciones a China, mientras que miles de manifestantes bloqueaban varias arterias del centro de la ciudad para protestar contra el texto. Ahí vemos las imágenes de cómo los hongkoneses se han apostado, señores, sin importar la situación climática del tiempo. Miren esto, ¿eh? Increíble, señores. Protesta en Hong Kong, paralizado contra la ley de extradición hacia China. En el ámbito nacional, qué manifestación, Dios mío. Arrestan en Mao a cinco sospechosos de participar en el ataque al Big Papi. Así que fueron arrestados, señores, anoche en el municipio de Mao, de la provincia de Valverde, cinco hombres sospechosos de participar en el ataque contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz ocurrido el pasado domingo en un centro de diversión de Santo Domingo Este. Según el informe extraoficial, la detención se efectuó tras un intenso operativo puesto en marcha desde que ocurrió el atentado contra el Big Papi. Ortiz recibió un disparo de corta distancia por la espalda con orificio de salida que en un eh, su trayecto alcanzó la pierna derecha del comunicador Joel López, con quien compartía en ese momento. Así que ahí están algunos de los detenidos acusados, ¿verdad?, de participar en las heridas, o en la herida, mejor dicho, que recibió. Se dice desde el día de ayer que este hombre que está ahí fue que disparó. Así que vamos a ver, porque se está investigando a fondo este caso. Miren, señores, aplazan medidas de coerción a joven vinculado al intento de homicidio contra David Ortiz. Así que aplazada en el día de ayer la audiencia contra el conductor de la motocicleta. Recuerden ustedes que ahí está. Este muchacho recibió golpes, señores, contundente en su rostro. Vamos a ver entonces la información. ¡Adelante! Eh, bueno, la defensa solicitó el aplazamiento a los fines de conocer el expediente como es de derecho. La fiscalía se opuso, el juez también fue de criterio de que a esos fines no debía aplazar la audiencia. Nos sorprendió mucho ese aspecto y sin embargo, pues, concedió un aplazamiento para mañana a las 5 de la tarde... ...a los fines de que podamos presentar presupuesto de raigo en favor del imputado. Tú puedes alegar de que yo te vi en tal sitio, pero si no tengo prueba no tengo la evidencia realmente de que él sea el cómplice. Porque cómo se puede hacer la complicidad de un hecho tal o X con la presencia de una persona que esté en el lugar, con una persona que eh, tenga un video... De esa manera sí se puede comprobar de que sea la complicidad. Se trata de un ser humano y la vida debe ser respetada a todo ser humano. Pero ustedes todos deben entender que estamos en un proceso serio de investigación. Dando todo el debido proceso de un imputado que automáticamente cuando cae preso tiene derecho a una defensa. Incluso su madre, su madre no lo ha visto a él desde que él cayó preso. Ahí están las declaraciones, ¿verdad? Por parte de los abogados, ya ahí vemos las imágenes, el momento en que era conducido el NATA en sí, ahí vemos las imágenes, Vladimir Félix, conocido verdad, como el NATA en sí, señores. Miren, continuando en el ámbito local regional, piden la construcción de puente que une las comunidades de Bijao con vista al valle. Se necesita la construcción de ese puente, señores, para enlazar esas dos comunidades. Veamos. Hay una avinites, entonces se pone demasiado malo, ese camino uno no nos puede ni pasar. Usted ve. ¿Qué? ¿Qué? Pero necesitamos ese puente, porque es que todos los niños, cuando van a la escuela, ahí se han jugado para ir el niño y para ir el patón. patrón. Esto tiene que ser algo a uno, obligado, güey, ahí. No podamos ni pasar, ni nada, patrón, ni nada. Tengo para decirles que nosotros tenemos 20 años aquí luchando por ese puente y no nos hacen caso. Los niños no pueden cruzar para la escuela. Cuando ese río se bota, tenemos que cruzar por aquí, por Atillo o por Bijao arriba, porque estamos aquí huérfanos, de. no nos hacen caso. Yo mismo, mi persona, Silvio, ha ido a Tandé, a la capital de Luis a Leonel ha entregado pre, eh, carta. Yo mismo personalmente, ahora hace como dos, como un año y algo que vino el padre, se hizo una misa. Juanito dijo: de aquí a dos meses esto está resuelto. No sé si es que él no se ha dado cuenta cuando los meses pasan o qué es lo que está pasando. Ya nosotros nos hallamos en quién creer, nos hallamos ya a quién gritarle. Amo este puente con urgencia porque se necesita. ¿Qué usted se dedica para acá en esta yo me dedico a vender verdura para esta zona. Vengo frecuente a vender verdura. Y eso es que cuando no se puede subir ni bajar por ahí, yo no vengo para acá a vender. Bueno, señores, ahí está. Miren, denuncian mal estado de calles en el sector Olimpia. Intransitable. Así lo dio a conocer Miguel Polonia, quien es miembro de la Junta de Vecinos de ese sector. Ya no aguantan más. Miren esto. Intransitable. Veamos. Es que tenemos más de 10 años con ella deteriorada y nunca ha venido arreglada y el sistema de descantarillado está sin tapa. Corriendo el riesgo de que se tapa el sistema de descantarillado y luego el trabajo sea peor. Yo le pido a la autoridad que por favor vengan lo más pronto posible. Cuando llueve los vehículos no se pueden lavar. Hay que durar meses sin lavarlos porque que si lo lavan es de barrio y mucho hoyo los niños enfermos con gripe, es algo increíble. Y estando a una esquina de la venida libertad, como quien dice. Nosotros como junta de Vecinos nos hemos reunido para tomar medidas y hacer cierta protesta, pero no quemando goma, porque nosotros no quemamos goma, sino con una herramienta que tenemos de experiencia que se usaron en tiempo atrás, que le llamamos el Paso de la Tortuga. Pensé, pensamos aplicar esa herramienta, el Paso de la Tortuga, Prontamente, con una marcha. Bueno, ahí está preocupante esta situación, ¿eh, señores. Caramba, miren, hieren menor a tiros en Pimentel. Vamos a escuchar este menor, la información, cómo ocurrió todo. Adelante. Yo iba a llevar a mi papá, que estaba no echando días, uh -huh. esa banda grande. Cuando yo venía allá para acá, viene un carrito y me pega. Me dice, si no te paras, te mato. Yo me le tuve que parar. Y después, ahí mismo yo madre, me da el mes de ese motor no mío. ¿Tú tienes un problema Gracias a Dios, no. ¿Y tú a por dónde entonces? Por el puente cuava. Y yo madre, me daba el mes, me dio un tío y me dejan ahí. ¿Qué tú haces, mi ¿A qué tú te dedicas? Yo, hecha este el día. ¿Tú habías tenido algún tipo de discusión con alguien previo a esto? No, gracias a Dios no. Tú estudias. Cuando te propinaron el disparo, ¿qué te dijeron? ¡Ay, qué mariconazo! ¡Toma! ¡Po! Bueno, ahí está. Esto forma parte, ¿verdad? De lo que estamos en la actualidad, caramba, viviendo en nuestro país. lamentable, ¿verdad? El incremento de los actos delictivo, la violencia acaparando nuestras calles y los municipios miren, hermano de joven ultimado supuestamente por policía, denuncia está siendo asediado Luis José Mena de la Cruz, hermano de uno de los dos jóvenes que presuntamente fue ultimado a manos de un policía en esta ciudad el pasado 7 de mayo realiza la denuncia escuchemos a Luis José Mena denunciante, adelante y cuando estoy a una esquina de La Gallera, me, me, de, me paran, me detengo, normalmente me preguntan por mi documento, mi cédula, se la doy. Eh, Le digo que yo soy el hermano de José Miguel García. Me dicen, ¿qué José Miguel? ¿De diablo qué sé yo qué? montate ahí! Fum. Y me montaron. Yo pacíficamente me fui. Cuando estamos allá en el cuartel, eh, me dicen de que, que yo me puse de malcriado, qué sé yo qué, y me dejaron ahí como tres horas aproximadamente. Al otro día resulta ser que voy bajando por, voy para mi casa y ahí mismo vuelven ellos otra vez y me, y me paran, lo mismo que me detuvieron, sabiendo que yo no tengo problema ni nada, me detienen al otro día otra vez. La persecución es desde el sábado, desde el sábado me han parado varias veces y me y han abusado conmigo y yo ni estoy fichado y si he caído tres veces preso pues le da de mucho, que me investiguen para que vean. Señores, finalmente vamos a ver verdad, este video donde muestra eh, cuando se produce la captura de varios hombres para ser investigado por el hecho ocurrido contra David Ortiz. Ahí vemos las imágenes del operativo ocurrido en Mao y ahí vemos las imágenes de lo que fue verdad, el momento en que fueron apresados esas personas y donde se dice que uno de esos detenidos fue quien disparó contra David Ortiz. Ahí está, repito, el video que nos llega del momento cuando se produce el apresamiento de esos sujetos a través de un seguimiento eh, del caso, ¿verdad? Y Llegando hasta Mao, los agentes de investigaciones criminales llegaron por allá, apresaron a través de este operativo cinco personas... Y entre ellas se dice que está quien disparó contra David Ortiz, quien se recupera en un hospital de Boston. A propósito de eso, el cuerpo médico, mírenlo allá, quien se dice que disparó es el segundo que va entrando ahí, cuando bueno, todos tienen suéter rojo. Según el cuerpo médico del de hospital donde está siendo atendido David Ortiz, tomará alrededor de dos meses o más su recuperación, su restablecimiento. Depende, ¿verdad?, de lo que pueda, cómo pueda evolucionar. Si no se presenta ningún tipo de infección, eh, a más tardar dos meses, el Bitpapi podría ya comenzar a su salud restablecerse, a evolucionar positivamente. Ojalá que sea así. Caramba. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy La 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio de domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randy La. Y ahora miren esto, ¿eh? en su presentación, su presentación de la botellita. Tu botellita en una fundita, por tan solo 5 pesos la misma cantidad de agua que trae la botellita en esta funda ahora. Y solo agua Randy randila, consúmala porque es la número uno. Agua Randy randila, Qué bueno. Bendiciones, Francis, no hay tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí temprano, nueva vez. Hermanos del alma, Francis Fulvio. Regreso con ustedes. Gracias, Vladi, por el informe noticioso. La verdad que nosotros, como comunicadores, eh, al recibir tantas informaciones, uno tiene que reflexionar. Y precisamente lo digo porque, caramba, qué agitación tiene la República Dominicana, un ambiente de agitación constante. constante. Un escándalo tras otro. Tras otro. Una noticia se traga a otra. Y tú sabes que en el colofón ayer se esperaba sí. en la tarde que, sí. que el senador, el preso Valentín, de confianza, Valentín, que demuestra que está devolviéndole con un favor de que podría estar presentando, no obstante, todas las oposiciones que tiene del pueblo, el, ¿Algo la reforma porque ahí estaba la prensa completa todo lo estaba esperando pero él se va a quedar en el zafacón de de la historia no en los libros ni en la bueno sí el que cometió el, el atropello a la Constitución nueva vez mira y con respecto a las noticias quiero decirle qué bueno la policía tiene mucho conocimiento de investigación, la dominicana. La policía cuando se emplea con carácter consigue y sabe quiénes son, en cierta forma, a menos que surja un nuevo delincuente o sicario, pero sabe quiénes se dedican, quiénes tienen la, la pobredumbre humana. Caramba, y tienen familia eso. Y, y ahí tienen derecho. Claro. Y tienen, eh, lo reviste también lo, los principios constitucionales. Así es. De que se le preserve todo. Sí, porque imagínate tomar la justicia en sus manos. No, eso no. En el caso que se dice que fue un motoconchista que lo llevó. Sí. Pon tú que sea verdad. Y cómo la turba le cayó a ese muchacho encima. Entonces, sin si queremos. Sin determinar si era si queremos. parte de la banda que la policía y los jefes, sobre todo policiales, no se interesen por tenerle un remedio rápido a este caso de David Ortiz. Porque sería de mucho dolor y pesar para la sociedad entera. Y que no vengan a solamente presentarnos <risa> A los que participaron, ¿hay que presentar a los, al intelectual o los intelectuales que estuvieron detrás? que eso está detrás de quién, ¿Qué quién, quién paga y a quién le interesaba muerto David, sin importar, porque esto es puede ser una pieza, pero todavía no podemos presentarlo como que es, claro. porque esos son remedios. Y, y saben cuánto han muerto en intercambio de disparos cuando están persiguiendo... La solución de un caso y se soluciona y nadie más lo, lo recuerda. sí y Eso no es lo que queremos. Y, esto, y este caso lo asocian a la banda de Gilbert, una banda dedicada a eso. A eso, bueno. Allá en Santo Domingo. Bueno, eh, presentan los tatuajes porque ellos parece que tienen el mismo tatuaje todos. Pero te puedo decir que lo que procura de solución no sea una fórmula rápida sino una fórmula que se pueda establecer el mapa, el mapa mental del hecho. ¿Cuánto estaban en un estacionamiento? ¿Cuánto ubicaron? ¿Quiénes debían de ejecutar? ¿Por mandato de quién? Son las preguntas de interrogante que tenemos y es lo que esperamos que con el de David Ortiz, obviamente tenemos que advertir que todos los casos necesariamente necesitan un criterio serio de solución y de explicación por qué suceden, qué lo lleva a cometer esto y que tenga condena, no que vaya flojito para que luego esté a los dos meses o al año suelto, Claro, y mira la forma que ellos se conducen, lo tranquilo y lo tranquilo que se ven, lo que expresa que tienen experiencia, no, eh. Pero claro, el ubicado. Hubiese sido yo, tuviera. Sí. <risa> con un infarto. No, ellos saben. Ellos muerto, saben tratarse con la policía, los delincuentes. De... Sí. Por eso esperamos que el, verdaderamente haya una verdadera. Es una redundancia, verdadera, verdadera. Sí, una redundancia. Pero que haya una, ver, una verdadera entrega del mapa del atentado contra David y que ese mismo sea el criterio para todos los casos. Y en el mismo caso, que el motoconchista que agarraron, la persona que agarraron, que le dieron golpe, que aplazaron la medida de coerción. Ah, esa es otra. Y Bien. en el lugar, tú sí. viste, es un furgón. Sí. ¿Cómo, la, por, ¿cómo se puede? Sí, sí, sí, es un furgón. Pero verdad que sí. Es un furgón Francis. Es un furgón Ahí hay que, que la da. justicia... Es eh, eh, eh, furgones que está... Todo. Dirigida por el Estado Dominicano, porque él debiera de tener los fondos claro. para que no exista en un furgón. Sí, en un, en un, un furgón. caso como este. Sí, sí, sí, sí, en un furgón. Tú te imaginas una avalanchita de gente... Derribe ese furgón y lo manda a cacer carajo. Sí, sí, así es. Míralo, que la justicia, hay, míralo, míralo es. hay un furgón. Así es que se está administrando justicia. Y en este caso estuvo muy bien que se aplazara, porque hay que esperar investigaciones, investigaciones profundas. Más que está el alegato que él simplemente fue un motorista. Llévame allí. Y él fue y lo llevó. Ah, Esa es una de las versiones que hay, no estamos diciendo que así sea. Hay que investigarlo a fondo para poder tener una medida de coerción que vaya acorde con lo que hizo. Porque no es lo mismo una medida de coerción para uno que participa en un crimen directamente que para otro que simplemente. Fue un canal. Fue un canal. Es un cómplice, pero ¿qué resulta? que resulta? Hoy no. día tienen la misma pena. Bueno, pero si él puede, si los abogados pueden demostrar que él simplemente estaba trabajando, haciendo un Eso trabajo, es otra cosa, es eso otra le cosa. da eh, un ex, el exime de, de mayores responsabilidades. Uh -huh, Mira, exime. en otro orden, lo que está pasando en Hong Kong... Yo dije ayer que es, eso es delicado. Es un asunto sumamente delicado. Porque se trata de la seguridad jurídica de, un, de una comunidad que se desprende del propio China continental. Y que pero hay, hay un conflicto. Y hay una diferencia. Y que precisamente sabemos que China tiene leyes muy estrictas y que no poseen, no poseen ningún acuerdo porque China no hace acuerdo con un, con un estado de su territorio. Se supone que es lo mismo que pasa con Taiwán. Sí. ¿Eh? sí. Pero eso es peligroso por la cantidad y sobre todo el grado de formación y conciencia que tienen estos. Los hongkoneses tienen una, un sistema capitalista prácticamente. Sí. Y no quieren estar bajo las leyes estrictas de China en asuntos de justicia. Porque China tiene una justicia que con una bala la, la, la resuelven y le envían la factura a los familiares. Entonces, el proceso de extradición que quieren imponer por ley es lo que ellos están protestando, los hongkoneses, bien delicado Bien, aquí, en el patio, en San Francisco de Macorís, el río Bijao, esta comunidad que une a Bijao con Vistel Valle, 20 años pidiendo un puente, 20 años pidiendo un puente que una a estas dos comunidades de Bijao y Vistel Valle, por donde pasan los niños a las escuelas. Yo quiero decirle que con el anuncio reeleccionista que tiene Gonzalo Castillo y respetando a la Junta Central Electoral, un, otro nuevo anuncio, con eso se hace ese puente. Un día sin promoción de con, la reelección, con eso, un día, con son eso 11, 12 millones de pesos, señores. Casi Esto quince. no es juego. Diario. Con, con eso se hace ese puente que nos den tres días del mes para solucionar tres días del mes de publicidad del Dicón del Inefable y, y, y, y Tayota de, de Roberto Marchena el amigo de, de Marco Santos que lo tiene ahí en las redes sociales en su en su grupo La Matica y da gusto ver como el otro día mandó Rodríguez Marchena el reconocimiento a los microempresarios de las redes sociales, pero lo de aquí no le está da, dando un centavo, yo no sé qué es lo que hacen poniéndole información, porque sí sabemos, según la entrevista que tuvimos aquí con Juan Bolívar Díaz, por primera vez escuché, como él lo planteó, lo, esa sociedad de microempresarios, de las redes sociales Por primera vez se le escuché Advertir a Juan Bolívar Díaz En la entrevista sí. Y luego lo veo que Rodríguez Marchena Le hace referencia Porque en ese grupo De, de facitores A cada momento Y ponen una cosa Esos son los que están para, para contrarrestar Esos son las contrarréplicas, Esos son los que ponen Y dicen muchísimas cosas Entonces, 13 millones Yo sugiero al gobierno y a mi amigo Juan Antigua, que le pida al presidente que un día de, de, sin publicidad no se va a perder el gobierno, pero sí se va a lograr hacer los puentes. El puente de Bijao, de Bijao el, y el, el otro, puente de Ugamba y el puente de Los Sánchez. Pero que también el puente de Los Sánchez uh -huh. hay que reubicarlo porque ya ha quedado en una angosta Sí, sí, sí Vía sí, sí. de un solo carril prácticamente sí sí, sí, sí, eso es cierto Pero sí se requiere que de ese punto Detrás de la Tenería Haya un puente La calle Villini Por ahí cabe bien el puente Perfecto Y que entre a Los Sánchez un puente más pequeño Sí, puede ser Tres días, yo pido De lo de publicidad del gobierno Que gasta publicidad 13 millones re <risa> No, para proyectar la obra de gobierno del presidente en Tot top model la obra de gobierno del presidente. Tú no puedes decir que eso ah, es reeleccionista. Bueno. Porque Mira, eso por otra es parte, Francia. Actividad de publicidad para presentar al gobierno. Por otra parte, Francis, está pasando algo delicado. Dos jóvenes fueron ultimados por la policía tomando la justicia en sus manos. Estos dos jóvenes que no, no tenían caso con la policía y fueron ultimados aquí en la Avenida Libertad. Que Pero, uno sepa, porque la uno, investigación. Sí. Hay una llamada. Vamos bueno, a, vamos a tomar la llamada y luego volvemos con el comentario. Buenos días. Buen día, mi hermano Francis. Buenos días. Buenos días, buenos días, mi hermano. ¿Cómo estás? Está? Bueno, no sé ustedes, pero yo amanecí bendecido por el Señor llamado por María. Igual, Excelente. igual. <risa> eh, Francis, Julio, escúchame eh, que me voy a hacer un poquito del tema que ustedes tienen ahora, porque a mí me dolió. Me dolió ese comentario que hicieron ustedes ahorita. Sobre. Porque todavía existen personas que quizás quieren que le paguen. Todavía existen, tenemos regidores en nuestros ayuntamientos que quieren que les paguen. Como Telenor no quiere pagarle como Telenor no quiere darle dinero a ellos, quieren ajustar ojo, ojo, eso. Bien. Y recuerden, recuerden, que aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, no hay una compañía que haga tanto beneficio para nuestra comunidad y nuestro municipio. Sí. Tomen sí. conciencia, porque cuando hacen un edificio, ellos no van no van a, a fiscalizar eso, a ver cómo lo están haciendo, si tiene parqueo como decías tú ahorita, Francis, sí. ¿eh? pero si ofertar eso, ¿sí hacen hacen eso, eso, para que eso beneficie de todos nosotros y para ellos mismos, pero ya se acabó, ahora hay que marcar los seguidores. Ahora hay que ver cuál es el regidor que sirve o no sirve. Bueno. Muchísimas gracias, mamá. Gracias a ti por tu muchísimas opinión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Juan Carlos. Mira. Eh, eh, eh, para, eh, para, eh, antes de irnos, sí. volver a tocar el caso delicado del familiar de los dos jóvenes que sí. fueron ultimados, que recientemente hicieron un encendido de vela en la Avenida Libertad, en el puente eh, de aquí, de la Avenida Libertad. Señores, ahora están persiguiendo al joven. Eso él lo está denunciando. Que desde el sábado se ha desatado una persecución contra él y que son los mismos policías. ¿No están los presos? Los mismos. No, no, no. Los mismos que lo interceptaron la primera vez, lo han interceptado otras veces. Ah, ya. Entonces él se siente perseguido y denuncia que lo están persiguiendo. Que no aparezca una desgracia más en este pueblo. exacto Sin necesidad y, sin, y, y, y porque a alguien le dé la gana. Entonces los familiares estaban exigiendo justicia Están exigiendo justicia Y tienen todo su derecho Y es por eso Que tenían este encendido de vela Junto con la comunidad cercana Donde fueron ultimados Y este caso Que cese ya la persecución De ser así, que se detenga Y que se preserve la vida de Tú ellos porque que ellos están en derecho de buscar solución A su problema que En este caso específico el jefe de la dotación, el general Olivense, ha mostrado una posición firme de esclarecer y de castigar esto, porque no solamente dieron la, dio la cara para establecer de que estos jóvenes no eran lo que decían los policías en principio, como institución pusieron en manos de la justicia a los autores y esperamos que de esa forma se sigan comportando y llevando la línea de la cabeza que ha sido bien definida y que nosotros reconocemos y qué bueno que sea así, sabemos que él piensa así. Al día de ayer cuando daba dar las declaraciones el propio general así es que le gusta trabajar porque me lo, lo he visto en anterior la anterior ocasión que estuvo aquí trabajar y promover entre la junta de vecinos las instituciones públicas la ciudadanía el tema de la prevención y el auge y la reducción del auge de la delincuencia es un equipo es entre todos pues así esperamos que se sigan comportando y eviten que este joven Siga siendo asediado Y si tienen algún interés sobre él sometanlo. Para que sea un juez Que determine la, la, Lo que ustedes dicen ah, sí. Pero no Extrajudicialmente Eso es abusivo Y no importa si tiene ficha, Si no tiene El, Tienen características de ciudadano Para ustedes tenerlo Tiene que tener base y si no la tiene, debe estar libre, sin sujeción ni miedo. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Hoy, 12 de junio, el día internacional contra el trabajo infantil. 218 millones de niños son sometidos a trabajo infantil. 152 millones de ellos está en trabajo como víctima y 57 millones hace trabajos peligrosos. Aquí en nuestro país... Cerca de 200 mil niños trabajan especialmente en la agricultura. Siete de cada diez niños trabajan en agricultura. Es tiempo de dejar que quemen sus etapas, que se dediquen a estudiar, que se dediquen a realizar su vida, a conformarse, a hacerse, a construirse como seres humanos, a brindarle el cariño y la protección y es un derecho importante y es un derecho único de los niños, derecho a ser niños. Y hoy, en este Día Internacional contra el Trabajo Infantil, debemos de detener el trabajo infantil en nuestro territorio. Hay muchos niños trabajando en zonas agrícolas, zonas arroceras, dominicanas, y no puede ser. Tenemos que crear conciencia, y brindarle la protección y el cariño a los niños, el cariño que necesitan. Bien, Bien. producción Mira, tiene, Francis, eh, eh, un trabajo hecho por Vladimir Paula. Es. Vamos a entrar en contacto. Ciudadanos favorecen ley, establece lectura biblia en escuela El cumplimiento de la ley 4400, la cual establece la lectura de la biblia en las escuelas de nuestro país. Vamos a ver qué recogió Vladimir Paula en este sondeo. Porque de ahí nacen gente con profesiones, sea como ando usted, van aquí, fulano y tal, pero si nos damos por su cuenta, ¿qué vamos a buscar Nadie. Pues bueno, porque así saben las cosas de Dios. Sí, porque el niño se enseña en el chiquito que hay un Dios arriba. Oye, ¿sí? ¿Usted sabe que sí? ¿Por qué? Porque sí, porque eso, eso lo, lo, lo, lo aprenden ellos de, ver la, de Leer la Biblia. Entonces, sí. Entre más los muchachos aprenden cosas más malos son. ¿Eh? Usted tiene que saberlo. Pero es de la Biblia, enseñarlo sobre la Biblia. Pero eso mismo le, está, le, estoy, le estoy diciendo. ¿eh? Eso mismo le estoy diciendo. Porque... El, el, el muchacho, ¿para qué el muchacho lo enseñan a la, a la Biblia? ¿Para qué? ¿Para ser mamado ¿Dejarlo ahí? Sí, es importante. Sí, sí, porque sí, eso sí, es importante. Tú sabes, se necesita por lo menos ¿eh? que le den ayuda a esos muchachos. Porque es importante, porque la Biblia es la vida, la vida, la verdad. Y yo creo que la Biblia viene por Dios. ¿eh? ¿Está bien? Que sí. Enseñan la, la, la Biblia, eso es necesario, ¿No, ya, ya, ya, ya. Co co como manda, que no sea de, de, de, de claro. Eso lo motiva más educación, más tranquilidad, ¿sabes? lo motiva más, más paciencia con la violencia que hay ahora y todo. Muy bueno. A ver, si ellos tienen conocimiento, tal vez no son tan terribles, porque eso da principios bíblicos y morales. Es eh, un 8, que lo hicimos claro. Que si uno estudia la Biblia, pues uno se para bien para contentar a cualquier persona. Es importante. Pero lógicamente, porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es buena en, en todos los aspectos. Y cuando se le aplica la palabra de Dios a una persona, ¿sabes? Es bueno, porque todas las cosas de Dios son todas buenas. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios y debe leerse en, o no leerse, estudiarse en toda parte. Claro. ¿Por qué? Porque eso es mandado. ¿Por qué? Porque así aprenden más, tienen más conocimiento. Sobre la palabra de Dios. Claro. Así no hay tanta... Bueno. Como está la vida hoy en día. Cogen más fuerza los niños. Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia es el libro más completo que hay. Entonces, hay un texto en la Biblia, Josué 1.8, donde dice que el que lee la Biblia tendrá éxito en su camino y eso es lo que todos jóvenes quiere tener éxito así que si leemos la Biblia los jóvenes serán más exitosos y mejores personas ya ven ustedes cómo la sociedad percibe la la ley o la enseñanza del texto bíblico porque no es la Biblia en sí Destapar de el libro o tenerlo como materia Es la formación En valores cristianos Respetando la profesión Es decir, cómo se profesa cada o cada religión Y que Dios es uno Y que como Estado propiciar la, la inclusión o la constante recordación de que el mandamiento divino establece reglas y como manual de procedimiento del ser humano se hace necesario por aquello de que cuando se abandonaron las lecturas en Estados Unidos, generó, una apatía al bien común, al respeto mutuo, a la parte que tiene que ver con el respeto a la vida y a, a muchísimas cosas, y el amor familiar. ¿Se conserva el producto de eso, de la Biblia? Sí, mira, yo te voy a contar una, una historia personal que me pasó. teniendo Siendo un niño de 10 años, un grupo de amiguitos, nos propusimos leer la Biblia en un año, que se llama Un Año Bíblico. Y empezamos siete niños de diez años a leer la Biblia diario. Excelente. Para esto hay que leer unos tres y medio, cuatro capítulos diarios. Hay capítulos que son cortos, hay otros que son bien largos. Y como niños nos cansábamos a veces, pero también encontramos tanta historia fascinante que cada uno de nosotros tomó su héroe. Yo me acuerdo que yo tomé a Josué como héroe. Otro tomó a Netalí. Otro tomó a Daniel. Otro tomó a Mardoqueo. En fin. Cada uno. Se iban identificando con, con, con cada uno. Con cada uno. Y esos siete niños que nos dispusimos a, a, a leer la Biblia en un año, uh -huh. contagiamos a más niños. Y ya formamos como si fuera un pequeño club de 20 niños leyendo la Biblia e interpretando las cosas que allí habían y a veces pedíamos sugerencias a los mayores. Y eso fue lo más maravilloso. Eso conduce a, a mucha formación intelectual porque la Biblia es uno de los libros más leídos del mundo. Ha sido el libro más leído del mundo. Ha sido el libro más multiplicado del mundo. Y no es por eh, mera casualidad, es por su contenido. Ahí usted encuentra de todo y puede ser ateo, puede no ser ateo, pero aquel que se pierde de leer la Biblia simplemente pasó por la vida sin saber qué pasaba. La Biblia en cada uno de los seres humanos ha de ser un motivo de lectura, para interpretar, para comprender, para averiguar, Ahí hay historia, ahí hay medicina, ahí hay conductas, ahí hay inconductas, ahí hay de todo. Entonces, ¿cuál es la causa para contraponerse a esto? ¿Cuál es la razón para estar tan adverso a leer la Biblia? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a leer la Biblia? Una lectura puede contribuir a la formación de la, de la persona. Hay ah, que identifica al lector con ese ser eh, celestial, ese ser supremo que la Biblia llama Dios. ¿Cómo tú lo llamas? ¿Cómo tú vives eso? Eso es lo importante, no es el nombre en sí. Es eh, ¿Qué tanto ha hecho Él en ti? Y esa parte espiritual que todos llevamos dentro, por más que la queramos ignorar, esa parte espiritual conforma al ser humano. Y es más que la parte física que usted y yo ve, vemos. Por eso están los sentimientos intrínsecos, por eso están las actitudes y muchas cosas más, que conforman al ser humano y lo hacen grande o pequeño, dependiendo de cómo use esos conocimientos. Entonces, el hecho de motivar la lectura en las escuelas, es lo mejor que puede pasar, no importa que, que, que el niño crea o no crea, pero lo está motivando también a tener hábito de lectura, disciplina de lectura, que le puede servir para leer otros libros, también interpretación. Señores, Mira. los estudiantes de nosotros, uh -huh. Francis, no leen cinco libros, no leen cinco libros en un año escolar. Por Dios, no leen Los uno. estudiantes de nosotros no, no saben uno. interpretar, no saben interpretar. Estudiantes de sexto grado leen y no saben lo que leen. No saben lo que Cumplen leen. Una y tarea. eso es una vergüenza. Mira, Julio. Es una aberración al mismo sistema escolar. Mira. A la misma a decir, de peso, es un bochorno. Al mismo, a los mismos ministros es un bochorno. Que no el sepan sistema escolar. lo que leen. Mira, la ley no 66-7, en su artículo 25, establece la lectura de una porción o texto bíblico después del izamiento de la bandera y entonación del himno nacional a nivel inicial, básico y medio. Ustedes recuerdan que nosotros hemos hecho énfasis en, esa, en ese momentum que vive el estudiante al llegar al recinto lo importante que es participar desde el inicio, porque ahí se le está dando instrucción cívico-ciudadano, pero con un contenido cristiano. Entonces, en cada escuela pública, liceo, escuela privada, los órganos, que regulan, que, que llevan como currículum de enseñanza, se deben percatar de que esto se cumpla por el bien de la sociedad que se va formando. Y más en tiempo, en que está produciéndose una especie de, de, de provocación, como yo digo, por sectores... Que no le podemos pedir que comprendan el valor de la familia porque se han alejado de la familia no le podemos pedir el valor de criar mamá y papá porque lamentablemente han de, tienen una condición humana que no le permite desarrollarse en esas líderes. pero tampoco tienen el derecho a establecer la ley ni la sociedad que se adapte a su criterio y mucho menos a adoctrinar niños pequeños para trastornar la enseñanza base que traen de la familia. Por eso yo digo y recalco, con mi hijo no te metas. Esa es la campaña. Hasta con mi hijo no te meta. Búsquenlo. Porque aquí se quiere transformar todo Cuando aún no hemos logrado alcanzar El nivel de satisfacción del cumplimiento De la dicha revolución educativa Fulvio Bien, vámonos a una pausa En breve volvemos con otro trabajo Sobre la seguridad ciudadana Esto es de mañana Contenido especialmente para usted No se lo pierda, en breve volvemos Gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana Y este sondeo, los ciudadanos critican la inseguridad que hay en nuestras calles En nuestros barrios, en nuestros sectores, en nuestras urbanizaciones En general, en todo el país Vamos a escuchar este sondeo Estamos esperando la seguridad porque no la hay todavía Estamos inseguros Aquí no hay seguridad para nadie bueno, lamentablemente es algo penoso, ¿verdad? En los últimos tiempos no hay seguridad, hay un, no se puede andar tranquilo en las calles. Yo pienso que eso es parte de, de, ese, de ese crecimiento lamentable en los antivalores. Cada día somos menos humanos, cada día más insensibles y eso se refleja en eso. Bueno, muy difícil. Si el gobierno no se pone los pantalones bien puestos, en este país no se va a poder vivir. Lo que pasó con David Util, lo que pasa día a día tras eh, la convivencia de este país, es muy difícil. Producto de la, de la misma delincuencia que ha surgido en los últimos años. Yo recuerdo cuando yo era joven, eso no existía, pero se ha ido incrementando esa situación y los jóvenes, muchos jóvenes, quizá por falta de oportunidades, ¿Se meten a esa situación de la delincuencia? Yo pienso que este país ya tocó el fondo con la inseguridad. Nosotros somos los únicos presos en el mundo que tenemos la llave, porque lo primero es que tenemos que vivir encerrados entre rejas. Entonces, por eso somos presos de confianza, porque somos presos del sistema, de ese sistema delincuencial que tenemos aquí en el país entero, que ya... Está reflejado y el mundo entero ya se está dando cuenta de lo que nosotros estamos viviendo. Estamos demasiado inseguros en este país porque hay demasiada delincuencia y hay mucho feminicidio. Bueno, ¿A dónde está el aumento? Bueno, más o menos, si Cibao no tiene nada de, de, de, de seguridad por ningún lado. Esto está que da pena que esto esté pasando. El ciudadano no haya que hacer, el ciudadano no tiene miedo hasta salir a la calle. El gobierno que se ponga las pila para ver qué es lo que va a pasar con esto. No, pero esto está acabando que está el gobierno que tengamos. No, no, no es un gobierno corrupto, un gobierno corrupto que no, no, no, no le pone ley, no le pone ley a, lo, a, lo, a, a, a, a, a la humanidad. Todos tenemos que cooperar, poner un granito de arena. No todo puede ser el gobierno, de que somos nosotros mismos los ciudadanos que tenemos que andar con cuidado y denunciar todo lo mal que haya, porque imagínese usted estamos viviendo una inseguridad difícil. Donde quiera que tú vayas a un país te vas a encontrar con que los niveles de delincuencia son directamente proporcional a los niveles de injusticias sociales y de conculcación de derechos que se le llevan a cabo a los pobres. Entonces, no te extrañe que haya delincuentes entre los que están para corregir la delincuencia y que la delincuencia sea hoy en día un gran negocio por eso tú como hombre bueno y yo como persona decente andamos en las calles pero no estamos su, estamos sujetos a que cualquiera a que cualquier delincuente nos atraque bueno hasta ahora la seguridad está precaria, hay mucha inseguridad porque se han cometido muchos atracos muchos robos pero yo llamo a eso, a la corrupción que hay, entre porque hay policías corruptos. Corruptos digo que a veces tienen, viven con turbanios, con delincuentes, y eso es lo que nos lleva a nosotros, que no hay inseguridad. Entonces el gobierno tiene que implantar algo y hacerle llamado al jefe de la policía. Vamos a sanear a la policía, al policía corrupto, sacarlo de ahí y llevarlo a la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer para controlar lo que es la delincuencia en, en la República Dominicana. Bueno, ahí estuvimos eh, viendo el sondeo. ¿Cómo critica la ciudadanía dominicana la seguridad ciudadana, la falta de seguridad? Señores, y tener nosotros que tomar en nuestras manos la seguridad, cosa que tiene que darla el gobierno, así lo dice la constitución y así debe de ser. Todas las ciudades del mundo hay planes de seguridad, hay contingencias especiales para cosas especiales, pero también para atender a sus ciudadanos. Por ejemplo, el caso de los turistas norteamericanos. ¿Qué dice el parte de Norteamérica? Bueno, que ellos están obligados a brindarle a sus ciudadanos en cualquier parte del mundo seguridad, atenciones a sus ciudadanos. Y eso es lo que estamos nosotros reclamando en el día de hoy. No que yo tenga que usar de mis recursos dinero para comprar hierro, para pagar un herrero, un soldador y volver mi casa a una cárcel llena de barrote de hierro, o tener yo que comprar cámara de vigilancia, o tener yo que comprar alarmas, o tener yo que pagar una seguridad privada. Eso lo debe de dar el Estado con los impuestos que pagamos todos.